Oye, me están inocente, inocente la Inocente, que... inocente. Eso es inocente, me están acusando, eso es viejísimo Yo no te voy a saber de nada de ¿Tú eso ¿tú tienes, ¿Tuviste problema con esa persona? No, no, nunca, nunca Me están acusando, quieren llenar requisitos conmigo qué tú le puedes decir a la autoridad? Que es inocente Yo tengo fecha nada yo conmigo. agentes de la policía nacional apresaron a un joven por este tener una orden de arresto en su contra acusado de despojar a un ciudadano se trata del nombrado brailin de la cruz martínez alias brailin quien reside en esta ciudad de san francisco de macorís por el hecho de este tener una orden de arresto emitida en su contra en perjuicio de un ciudadano, quien acusa al detenido de que este en compañía de unos tales Popeye y Víctor Pajín lo despojaron de un celular y de dinero en efectivo, por lo que este será puesto a disposición.